Buenas tardes, mi nombre es Darwin, eh, más conocido como Ashu. En esta tarde vengo a hacer un pequeño tutorial de cómo escalar correctamente un FeluPet. Este FeluPet por alguna razón fue mal escalado cuando se compartió en los diferentes foros y páginas, entonces será tomado como ejemplo para poder hacer la prueba. A primera vista podemos ver que el pet está todo normal, pero una vez lo montamos, pierde lo que es su estructura. El personaje se ve ya muy pequeño y tienes otros problemas, lo que es los efectos y demás. Entonces, partiendo de todos esos problemas, vamos a iniciar. Iniciaremos entonces con las herramientas. Estas herramientas son Blender y un pecado Editor de su preferencia. Para Blender es necesario tener los plugins que fueron creados por Jellybeat, los cuales se están vendiendo ya en el foro de ElitePVP y otros ya medios que ustedes pueden entonces preguntar por ellos. Se los recomiendo al 100% ya que con ello he creado diferentes modelos y que he utilizado en otros ya servidores entonces vamos a abrir lo que es el blender que tenemos por acá donde previamente hemos cargado la estructura de un personaje entonces ya una vez teniendo Blender abierto ustedes deben de conseguir lo que es los felupet o el felupet que ustedes necesitan corregir teniendo ya las herramientas con que corregirlos entonces vamos a cargar lo que es el fellow pet en esta parte cargando primero el BMS de este felupet este felupe se llama el ostrich o como se quiera llamar en inglés lo cargamos y ahí podemos ver su tamaño real entonces lo ponemos que se vea ya Acá, y lo comparamos con el personaje. Entonces, podemos ver ya lo grande que es este felupet en comparación al personaje en cuestión. Para conocer lo que es la, la escala real de estos felupet, yo me auxilie de eso. una base de datos, podríamos decir que oficial, que de los files de CIRROLR, donde hice un query básico para conocer las escalas de los FED ya originalmente como fueron agregados por joymax y aquí podemos ver que la escala de este pet es un 27% con lo cual por defecto ya está sobredimensionado entonces vamos a continuar y cargando las otras estructuras del pet para entonces iniciar con el escalado entonces vamos a la parte de import mencionando que estoy utilizando los eh, plugin creado por Jellybits y cargamos lo que es, entonces, el esqueleto de este pet. Entonces, aquí vemos el esqueleto, entonces, vamos a cargar este y vamos a unificar todo lo que es el esqueleto con su estructura entonces una vez unificado vamos a dejar señalado lo que es el esqueleto y vamos a presionar S el cual no va a llevar a la escala que queremos que es un 27 aquí a la derecha podemos ver la escala en X en Y y en Z entonces presionamos S y reducimos vemos como la escala va reduciéndose entonces aquí vamos a intentar que sea a un 27 exacto. Entonces un puntito más. Y aquí tenemos lo que es una escala en 27. Donde podemos ver que es una escala ya real. Donde el personaje está justamente como debería estar. Entonces vamos a proceder a guardar lo que es el escalado. Primero en el esqueleto. Presionamos control A. Y guardamos el la escala. Fíjense que aquí ya pasa a lo que es A1. Vamos pieza por pieza. Para hacerlo ya. Más seguro el escalado. Entonces una vez ya está todo escalado. Fíjense cómo automáticamente ya yo puedo ahora cargar lo que es una animación esta animación será la de stand 1 con la escala de 0.27 ¿por qué el 0.27? ya que si la cargo con una escala número 1 el pet se va a volver gigante y no queremos eso que se ponga gigante y pierda lo que es su forma entonces deshacemos ese cambio y lo que vamos a importar nuevamente la escala, entonces en 1 sobre el punto 27 el escalado y seleccionamos, entonces podemos ver que la escala está correcta y la animación y vamos a reproducir entonces podemos ver que la animación se escaló correctamente entonces y así deberemos de hacer con todas las animaciones que en este sentido queremos que sea arreglada vamos a entonces a intentar poner lo que es el pet encima para entonces ver si realmente se escaló correctamente todo entonces vamos a dirigirnos lo que es el, el personaje vamos a relación buscamos aquí el hueso que es donde se sienta el personaje entonces, acá lo ponemos por objeto, por vértice, pero acá podemos ver que el personaje no tiene animación. Vamos a cargar la animación del personaje. Acá, vamos a ver si correctamente nos sale. Acá en uno, porque el personaje ya por defecto está bien. Y podemos ver aquí como el personaje automáticamente se sienta con un tamaño correcto y demás. Entonces, en esta parte dejaremos así y vamos a exportar lo que es la estructura del personaje o sea del felupet como debería de ser entonces aquí vamos y vamos a buscar la, la raíz acá para exportarlo donde deberíamos entonces acá y vamos a exportar vamos a decir que lo sobrescriba también lo que es la parte de el esqueleto que lo sobreescriba también de igual manera y la animación vamos entonces a exportar lo que es la animación que la sobreescriba y esa es una animación cíclica que se repite entonces vamos a exportarla. Entonces, una vez ya hecho todo esto, podremos ya probar nuestro FeluPet. Entonces, vamos a proceder a eso. Cerramos nuestro cliente. Entonces, previamente ya yo había corregido estas partes. Por lo que vamos entonces a tomar acá esta carpeta que viene siendo literalmente esta y vamos entonces a nuestro cliente y copiamos y pegamos entonces decimos que reemplace todo y procedemos a abrir lo que es nuestro cliente esperando que todo salga bien Entonces podemos ver como Felu está muy muy pequeño, eso debido a la escala que tenemos en nuestro media PK la cual debe ser ahora un 100% en base a que ya la escala original se ha corregido. Lo que debemos hacer es ser nuevamente a nuestro cliente y dirigirnos a, él a lo que es ya nuestro media MediaPK, entonces entendiéndose que esa escala debe ser al 100%. Entonces, volvemos a colocar al 100% y abrimos nuevamente a nuestro cliente como podrán ver una vez ya se ha corregido correctamente la escala el pet funciona al 100% podemos movernos libremente para lo que es la escala del, efect del efecto deben modificar lo que es el media pk y la parte de skill effect en, los, en la parte donde voy a compartir lo que son los archivos ya fixiados voy a compartir lo que es el setting de la escala entonces espero que les haya gustado Recomendado, recomendando que si tiene la posibilidad de comprar los plugins, lo hagan. Serían de mucha utilidad. En base si estás creando un servidor y quieres poner contenido único. Sería la mejor manera para hacerlo. Entonces, muchas gracias por verme y hasta luego.